Hacer eh, un híbrido con nuevos talentos de la comunicación. Y para mí, este joven, que hace muchos años que lo conocemos, eh, hemos visto su desarrollo, no solamente a nivel técnico, en lo que es la producción de televisión, sino a nivel eh, de comunicación. Eh, ad además, eh, ya es todo un profesional del derecho. Yo creo que me acompaña en la cámara. Que, atención, Iracho, para que me pueda acompañar en la cámara. Entonces, estoy aquí con Yerjan la Antigua, de lo mío personal, claro. Yerjan. Caramba, un y Gracias. ¿Eh? Gracias por tenerme aquí en... ¿Qué ambiente más chulo es aquí? ¿Cómo así? Eh. Explícate. Bueno, Roberto, ¿cuánto costó esto? Aquí? Bueno, mira, te voy a dar primer dato. Esta escenografía que tú estás viendo aquí es el esfuerzo de casi tres años y medio. Granito a granito, bueno, comprando hay... un panel hoy, comprando un piso mañana. Aquí hay mucho dinero. <ríe> Bueno, señores, miren, vamos a estrenar, Juan va a ser parte de nosotros con el cemento Toque en Serio. ¿Recuerdan el toque en Serio del toque de queda? Ahora va a ser un poquito más amplio en el toque de mediodía. Bueno, nosotros en toque en Serio, Juan. Así es. Tú priva, o sea, no que privas, sino tú eres bien cucioso y tú buscas donde otros nos ven, tú encuentras. Eh, creo que estás haciendo exagerado. Con... ¿Me exageré? Sí, con okay. esa... la, la... porque puede ser que otros también vean. Saludar a la gente que está ahí, ¿verdad? Yo soy Yerjan Lantigo, a las personas que no me conocen. Eh, nadie estamos aquí prestos a compartir con ustedes algunos temas de interés eh, nacional e internacional. Eh, y el llamo, el hay que hablar también de lo internacional. Déjame decirte, no sé si tú me escuchaste, hace rato que estamos haciendo una televisión nacional e internacional. Debe lo ser? que pasa es que a veces el chip de muchos colegas todavía están y creen que están localistas. Incluso es un error porque a veces hablan y creen que están hablando para el público de San Francisco de Macorís. No, por ejemplo, ahora mismo estuvimos en el segmento de las redes sociales con Génesis, Estábamos con una, una sí, noticia. Sí, que había algo que dijo Hipólito ahí. Sí, no, estábamos, eh, eh, estuvimos con, con Peguero de uh -huh. al Alsegundo.net, o sea, con una noticia, una primicia. Y esto no es asunto de que ya de que hay que ir a la capital para una televisión nacional. Usted está viendo televisión nacional en este momento. Así que, lo, en este momento. Así que, lo que no lo han entendido, que me cuse. Así es. volar en el día de hoy. ¿Inició? Sí, inició en el año escolar, sí. el año escolar en el día de hoy, en todo el país. Eh, aquí donde estamos, ¿verdad? En San Francisco de Macorís, inició con mucho éxito el año escolar. Mira, porque bien... Así es. Eh, ya fueron por el avejero, me imagino, a comprar sus... La chines. gente fue a comprar, ¿verdad? Porque el gobierno no le ha entregado eh, ni los útiles ni los uniformes, que debió entregarlo antes de que iniciara, pero no lo han entregado. Como espérate, espérate, es espérate. espérate. Espérate, vamos a interactuar. O sea, el eh, gobierno eh, que eh, tiene eh, unos eh, cuartos espérate. ahí. Espérate, vamos a darle también paso, que estarán con nosotros en este panel, a Mayelin y Gemma. Pero no van a dejar hablar. Porque no, pero, <ríe> sí, oh, no, pero espérate. No, la pregunta. Ah, pero okay. espérate. Ellos también son parte. Ah, okay. de Una pregunta. ¿eh? Tú Esto fuerte, no es solo. ¿no? ¿Eh? Yo, tú sabes? Sí, no. <ríe> pregunta para Yeyan oh, O sea, ¿Cómo? pregunta para no, Yeyan ¿Cómo no, no, sí. ¿Eh? es.? Que educación todavía no entregado. No, no, no, no. no. Es, es una cultura. Antes de esa pregunta, yo diría, ¿por qué él dice que el año escolar empezó bien, se ríe, y después dice que el gobierno no ha entregado eh, sí, el los uniformes bien. ni nada? porque no. él dijo que empezó bien el año Nosotros escolar? Nosotros en el día de hoy no vis entendí. visitamos una escuela Ajá. en una zona rural de aquí de San Francisco y cuando vamos vemos que hay dos niños en un curso y preguntamos que por qué. Y me dice la maestra. Espérate, ¿cómo dos niños un cursito? Dos niños. Moderno? Porque los padres. O sea, niños curso, dos niños en un cursito. En el día de hoy. Porque la, la mayoría de los padres están esperando a ver si va a llegar algo de los útiles escolares. Que haga la educación, y que si no va a llegar el niño. Eh, sí, Mariel Santos. Ojalá que Mariel eh, esté almorzando ahora mismo. Le deseamos buen provecho. Pero si puede que nos llame, porque esto es grave. O sea, dos, fuera dos de. Personas. Esto es toque en serio. No se, anunció, sí, se, anunció, se, anunció, o sea, se No, no, no solamente porque muchas veces, comenzando el año escolar los niños no asisten, los padres son también negligentes. No, ya no, no ya pero no, no, ya no, pero <ríe> ya no. Ya, con esa me... comida de... Sí, pero lo que me preocupa es... Todo ¿El mundo quiere ir para allá? No, no, pero yo los estudiantes. Ah, okay. Lo que me preocupa es que tú acabas de decir que el Ministerio de Educación no ha enviado los uniformes, los útiles y toda la cosa que se necesita para que Pero que me desmientan. O sea, que llame a alguien aquí entonces. ¿Por quién que te desmienta? ¿La, la gente del ministerio. Pero habla o sea, con nombre y apellido porque no es Mariel. Tú no crees que sea no, Pero no tiene que ser Mariel, sector, puede igual. ser una de las... El ministro de ¿cómo se llama el ministro? ¿Tal vez lo van a mandar educación. mañana. Mañana, tiempo por no, pero la lluvia. Que comenzó el año escolar. El año escolar, el ministro de educación, ¿cómo la lluvia. se llama? Hay improvisación. El ministro de educación, ¿cómo se llama el ministro de educación? ¿Quién lo conoce? No, yo no lo conozco. No hecho buena publicidad él, no No, no, no. No me quitó la que tenía Porque por ejemplo Navarro que está Navajo Amarante eh, Baré, sí, sí, sí. Amarante, sí. El nuevo incumente no tengo sí. sí. Ahora que, que ya no, va, que va a sal, salir No retengo el nombre. Algunos escuelas, algunos Peña, escuelas Mirabal, sí, eh, no. Peña Mirabal, Peña ¿eh? Mirabal, ¿qué bueno, llama? Vamos a ver las líneas, el 725 Recuerden que esto hago que para compartir en esta nueva temporada el toque del mediodía, lo que nos están sintonizando ahora, hay que estar eh, recordándole. Claro. Porque a lo mejor creen, eh, espérate, ¿qué fue, me, me equivoqué de canal. Mira. ¿Cómo crean, así? creen que están viendo un canal... Internacional. Sí. No, no, esto es canal... ustedes dice no, que eh. lo desmientan, ¿eh? No, sí. es que es así. Yo estuve en una escuela hoy y me dicen que están esperando a ver si llegan los útiles No ¿Tenemos imágenes de la escuela? No, pero lo podemos conseguir para, para esta semana. Sí. semana. Miren, atención a los... Eh, los que están llamados, ¿no? A que la educación de este país, que yo luché por el 4%, ¿eh? A sí. propósito, para que podamos tener una educación meramente aceptable porque ¿4? no vamos a tener una educación modelo en este país, creo que, ¿4 que Sí, pero tú sabías, Génesis, que hay una escuela aquí también en San Francisco de Macorís que no tiene baño y que los niños no, tienen no, que la no escuela tiramos. es usted más suelta atención cito Gabín que, que nos debes estar viendo sabe que es así la escuela Eusebio Mansueta, y ahí hay cable también, nos están viendo. Atención, en la comunidad Antonio de Cuevas. Mirabal, sí, de Antonio Peña Mirabal. Eh, en la, A en la comunidad. Que llamen o que llamen su cacha que si, por ejemplo, sí, para las cosas buenas. Vale, pero ellos tienen que venir con para las cosas malas que llamen. De, ¿En qué escuela es esa? Eh, la, Eusebio Mansueta, la comunidad de Cuevas. De Cuevas. Aquí en San Francisco, Macorís, no hay tiene? baño. Entonces, los niños. Los niños y, ¿y, y ¿y dónde hacen necesidades? No, para los cacaos tienen que salir corriendo. Para los cacaos. No, para los Hay uno cacao cerca de la escuela. La... Hoyito, eh, eh. No, ni siquiera hace un hoyito. Ahí no... entre, entre la... Ellos son para una de, finca de, que bueno, hay. En de cacao. Cacao. Sí, es un cacao La gente de pesca. La gente ah, de pe que ahora fuerte. Espérate, espera, es no, no, no, Bueno, no, no, no puede ser... Puedes la escuela justo Eusebio Manzuel. En la comunidad de cueva. Que tiene... Pero no es ahora, que tiene muchísimos años así. Y los niños no tienen dónde hacer sus necesidades. Por lo menos... Por lo menos... Por lo menos... A Mariel Santos. Es más, búscame el teléfono. Eh, consígame el teléfono de María, atención allá Ismelca. El teléfono de María del Santo, hay que llamarla porque yo no puedo creer que en este en este en esta fecha, hoy lunes 19. Seguro sí, que también llame la agosto. gente de ADP para que confirme lo que estamos diciendo. Exacto, ¿Qué? Atención ¿Qué? Ah. y hay un ah. señor que, que es muy bueno de la ADP, que es secretario de actas. Eh, me ayúdeme acá ya, el secretario ¿Quién? de la Vicente atención. Almonte, ¿Eh? Vicente Almonte. Atención a los del del portal Terenor. Yerjan dice que en una escuela van al cacao a hacer su necesidad. Sí, es así. Ojo, ojo, Mira ojo, que eso era un método del ¿Eh? año de, del siglo XIX. No, pero pues imagínate. No, yo presumo va que va si no hay baño, no hay papel de baño. Ah, Pero imagínate. Y en los campos en los que se usan. Que llame Que llamen. Sí. ¿cuál Terrible. Es lo Mira, eh, eh, eh, lamentablemente, es no van a llamar. Porque yo sé que lo que Warner está diciendo. Eh, tiene base Esta o sea, semana se la vamos a presentar aquí No van a tener cómo debatir eh, eh, Esta acusación claro. De que a esta altura de juego Hay escuelas que no han recibido Que no han recibido Tiene una, una llamada, una llamada? Si es Mariel Santo de, de Educación No, que, que se identifique sí. Buenas claro, Fra Francisco de la Guarana De la Guarana. De las Guarana, eh. sí que Aquí en la Guarana En el rincón de los renados Baño, no hay baño. Los niños tienen que salir para su casa. No, no, no. ¿Cómo no a no Anoten ahí, Anótenlo. Pero, espérate, rincón del gobernador. El rincón de los genados. El rincón el de, el de los genados. Está bien, gracias. Espérate, bien. Señor, espérate. Pero anótalo. Pero hay que ir a. Espérense. El rincón de los genados. El rincón de los suave, que yo vengo de un horario tranquilo. No estoy acostumbrado a. Estamos empezando. Esta presión no me está subiendo la presión. Pero no van a anotar. anota ahí el rincón de los. En la sí, guarnición, no que hay barrio. Pero espérate, guarde, y si hay un niño con un guarde, problema espérate, intestinal, entonces yo tenía a ti que iban a compartir. No, pero pero no, yo sufro la presión. No, no un abuso. ¿eh? Claro. Dos escuelas van con esta en plena era. Y hoy, hoy, supuestamente, se va a comenzar el año escolar. No, pero pues, no, no, tú este, no inició. Este hoy. País, ya va, vamos con dos escuelas. Ya este llevamos dos escuelas. Hay que cerrarlo. Si hay otra escuela, por favor, que, que llamen y digan. Bueno, sí, que llame atención, Sixto, vamos a tener que conseguir los teléfonos eh, y abrir la flota. La flota no tiene minuto, cito, en el minuto Para llamar, sí, eh, consígueme el teléfono de Sixto, Gavín. El teléfono mío, ¿por dónde está? Para llamarlo, porque esto no puede ser. Tenemos llamadita, buenas. ¿Eso? Buenas. Sí, su nombre, por favor, y de dónde. Manuel Ubalia, vale. soy de aquí de Cuava. De, ¿De Cuava? Ah, Cuava, de, de Cuava, de ah es la okay, espérate, espérate. ¿De ¿Eres de es? Cuava? Sí, soy de la escuela. De Cueva. Es cierto lo que está diciendo este licenciado, el señor Yerjan, la antigua de que la escuela de Cueva no tiene eh, baños. baños para que los niños vayan a hacer sus necesidades. Ah, eso es verdad, como van, Eso es guarda, Dios mío, en pleno siglo XXI. Dios mío, ¿y dónde están las autoridades de tu país? Los niños se van a los montes. Tú sabes todas las que bacterias que se pasan sí. de mano a mano. Así es. Real. Nosotros bueno. no podemos ni ¿A quién engañar a este pueblo? ¿A decirle las cosas como no son? Si te estoy diciendo que, que esa escuela no tiene baño y que los niños tienen que salir a hacer sus necesidades en lo cacao. Imagínate todas las contaminaciones que tienen también. ¿Cómo puede un país, cómo pueden los Empezar. estudiantes motivarse? Por eso es que la delincuencia está como está. Porque yo me pongo en, en los pantalones claro. de un niño que yo, tenga, yo, yo agarro y me voy a atracar. Yo me voy a atracar, así mismo, ¿eh? me otra, voy a atracar. Otra cosa de esa misma escuela, que la vamos a presentar aquí esta semana. Eh, dan clases en un mismo curso prácticamente, y entonces hay uno dando clases de matemática y otro dando clase de química o de biología. No, no, no. no, no, no, no, no, no y cuando no, no, el, el profesor pregunta de un lado una cosa, lo del ¿no? otro ¿no? curso ¿no lo... eh, responde. Yo creo que Mariel llama y o a sea, sí, eso, sí. porque yo no creo que un... Eh, eso es una eso es una acusación muy fuerte, Yeyang. No, que no es una eh. acusación real, eh, eh, eh, porque es un hecho que está ahí. O sea, yo no estoy acusando aquí eh, justo, a nadie en particular. Pero es claro, no, no está trabajando la solución? La de aquí no están trabajando. No, eso habría que preguntárselo a ella. O sea, a María, el que llame entonces, y entonces se lo preguntamos a ella eh, en función de qué están esa, por ejemplo, esas necesidades aquí en San Francisco de Macorís. Pero es una, es, no solamente sí. eso, aquí hay muchísimas escuelas. Eh, hay una escuela aquí en San Francisco de Macorís que eh, los niños juegan a la calle. Juegan en la calle, o sea, no tienen espacio para recrearse lo y tienen que salir a la calle a poder recrearse. Mira, yo le estoy marcando a María Santos. A ver si me toma el teléfono, porque yo no puedo creer. No, no, declina. Atención, Mariel. Eh. Mariel, no decline la llamada. No, llama, llama a Sixto cercanos. No, no, no yo llamar me, a, yo la Voy a llamar porque Mariel es mi amiga. Llama a sexto, Gavín. A, a, a, del... a lo mejor está en, en, en, alguna... Debe estar en alguna actividad. Hoy es un día sí. pesado para ahí. Déjame ver, porque a lo mejor está almorzando esto, pero claro. que, yo quiero saber que necesitamos Ay, saber no. eh, eh, esa. Eh, sí. Esa declaración... sabe Mariel no sabe, por desconocimiento, no es no, posible, no, no, la Mariel no, no está, no está. Mariel, si no está viendo, eh, me gustaría, y de hecho la vamos a invitar a esta semana, porque está empezando el año escolar, entonces queremos saber si es cierto o no esta situación. Ya van dos escuelas. Así que la persona, aproveche ahora que estamos hablando del tema, para las escuelas que no tienen baños, que no tienen los útiles, que no tienen la condición ¿Qué? para comenzar el año escolar, que recuerdo que en otros tiempos era con bombe un platillo que se anunciaba el sí, inicio se anunciaba bien. no popular. se sintió No una, se sintió, de, de parte del Ministerio de Educación, un anuncio que entrara a los estudiantes ahora. No, yo vi un anuncio en las redes sociales, sí, yo lo vi. De sí. parte de, de, de la Regional eh, 07 okay. de, de Educación, yo vi un anuncio en las redes Va, sociales. Vamos a ver si sixto si eh, Gabin, no toma el teléfono para <risa> ver eh, qué está haciendo la ADP. No no, todo no no no, no, no Todo el mundo está apagado. Todo el mundo está comiendo, sí, está uniendo. No, no, no, lo que más es, reampado, es que hoy es un día muy ajetreado para la gente del de área de educación. Hay que entender esa parte. Eh, ¿Sí? Naturalmente no van a estar quizás atentos a un teléfono, quizás están en reuniones, en actividades. Es un día empezando muy... el año. Mira, eh, ya cambiando de tema.